es el, el final de la etapa de obra, es la inauguración, es el tocar el cielo con las manos para los cooperativistas porque logran llegar a tener su casa. Ya mañana ya van a salir de donde están viviendo, de estar alquilando, de estar viviendo en la casa de algún familiar y poder tener su techo propio que a través de eso lo van a pagar durante 25 años como son los, los, los préstamos que tiene la Agencia Nacional de Vivienda en, y en Uruguay. El nombre es Poviché por el... Por el famoso Ernesto Che Guevara, el comandante, este, cuando, uno, cuando uno lo dice, a uno se le dice la piel, es una propiedad colectiva. Lo que ustedes ven reflejados en el tema de, la, de lo que es un edificio de esta forma, de esta característica, es construido todo por, a través del trabajo de la clase obrera. La clase obrera, acá tenemos trabajadores desde, desde el transporte, capitalismo, tenemos compañeros de mantenimiento. De, de, de lugares, trabajadores que trabajan en supermercados. En el caso mío, yo soy un, un repartidor. Nos sentimos orgullosos de sumar una cooperativa más al legado de la Federación. Es obvio que hubo un trabajo y una autogestión admirable. De parte de la Federación, en nombre de toda la dirección de fútbol y de todo el movimiento, felicitaciones compañeros y a disfrutar la casita. llegamos a hacer más de 50 horas semanales, 60, 65. Y 130 también. En una semana. Esto es ayuda mutua. Esto que hicimos nosotros. Levantamos paredes nosotros. Nosotros levantamos las paredes. Los cooperativistas levantamos las paredes. Los cooperativistas hicimos los cimientos. Desde un arranque hasta el final. Tres contratados en toda la obra tuvimos tres nomás. Agradecido a los tres contratados que tuvimos, cuatro con el capatá. La Comisión Administrativa de la Cooperativa quiere reconocer el trabajo de Romina por la paciencia y la dedicación que ha tenido con nosotros y un aplauso más para las mujeres que siempre están ahí con el aguante y la perseverancia. Muchas gracias Romina. Nosotros somos otra cooperativa y se estira cuando una cooperativa inaugura y otra transformación se le da la cantina para poder recaudar fondos. Nosotros ya tenemos el terreno, ya tenemos el préstamo aprobado. Estamos en trámite ahora. Acá arriba del escenario está esta gran familia que construimos, Coviche. ¡Oh! Y bueno, y vamos a proceder a entregar la, las llaves de cada vivienda. Primero es la socia número 9, Elizabeth Madruga. La casa... ¡Número 303! ¡Lonito! Yeah. Yeah. Agradecerle a la mujer de oro que tengo Agradecerle a mis hermanos que tengo acá al lado reflejados en, en la espalda Son mis hermanos de la vida y, y agradecer a, a mi familia, a mi madre que está presente también que le, quiero agradecer también que me haya pasado a compartir este momento muy importante para, para mí y, y para mi familia, mis hijos, que eh, es para, para ellos, sea <risa> el sacrificio que uno les mete. Le voy a cantar un tema a mi mujer acá. ¿eh? Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor. Porque tú llevas también sabor a mí. Si faltase tu existencia y tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Marcelo, dale. ¿eh? ¡Oh! Un abrazo fraterno para todos los, los compañeros que nos están, nos están mirando por el, por el resto del mundo, ¿verdad? Porque si hablamos contigo que soy mexicano y sabemos que estamos llegando a otros lugares, que para nosotros es realmente inimaginable, que nuestra cabecita llegue a otros lados también, y estaría bueno que, que, que también que se sumen a, a lo que es la construcción de viviendas a través de la autogestión de la ayuda mutua donde el trabajador y el obrero organizado puedan lograr tener su casa, que eso es lo más importante. La casa es el lugar más sagrado que tiene, que tiene un trabajador.